Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Llega el primer Canavor Congress, uno de los eventos más importantes de Colombia y del mundo en cannabis medicinal, de carácter académico y comercial, para crear espacios de comunicación entre los actores interesados en el sector. Bueno, a gozarlo, chavales. Echalo, tenemos que tu su grito en el cielo por ti, por todos los que cayeron. Nosotros tenemos una revolución, te lo debemos, métele de el fuego. La encanta, por la del Estamos en I-502, Grow Center y bueno, cuéntanos María, que habéis liado. Bueno pues, hola Marihuana Televisión, hoy hemos celebrado el primer seminario aquí en I-502 con la presencia de varias marcas eh, de primera categoría. ...también tenemos a David de la Calle haciéndonos comida... ...tenemos música, pero bueno, lo que queríamos... ...era un evento formativo e informativo... Eh, ...hemos tenido a Gavita, a Gold Label, ...también a un tal Miguel Jimeno... ...que nos ha dado una clase muy buena... ...sobre coleccionista de cannabis... ...y es eso, el primer evento de aquí de I-502... ...hemos fusionado pues un poco la música, la formación, la comida... ...para pasar una buena tarde de viernes... ...como estamos aquí pasando". Puedo estar muy rápido, si quiero lento, triste pero contento, a la cara bien feliz pero por dentro. Y dime Rosa, tú con tan tan y tu familia que tan soza, tus cuatro colores y en tu casa no nota. tú eres perfecta hermosa, como un caral escondite con la mariposa. Anda, contarnos algo de la que se avecina el próximo 29 y 30. Bueno, pues eh, los próximos días 29 y 30 en la Universidad de Valencia vamos a, eh, estamos organizando lo que son las jornadas, las primeras jornadas canábicas del Fórum Valenciano. Eh, donde vamos a intentar resumir en dos días todos los ámbitos alrededor del cannabis para buscar esta regulación integral cubriendo desde lo que es eh, el uso terapéutico, el uso médico al uso recreativo, tenemos mesa de políticos, todos los partidos políticos españoles están en una mesa discutiendo la regulación discutiendo pues, eh, qué podemos hacer para sacar de las tinieblas todo el mundo canábico y llegar a esta regulación que todos estamos esperando. Y cuéntanos, para que quieras saber más sobre estas jornadas. Pues mira, nos podéis encontrar en jornadascanabicasvalencia.es y podéis seguir apuntándoos, eh, porque todavía quedan unas 50 entradas de, de, de aforo, así que esperamos vuestra presencia. Pues nada, esperemos que vaya todo bien y nos vemos allí. ¿eh? Gracias. Expo Medewit 2018, la Feria Internacional del Cannabis Medicinal lo invita a pasar tres días en grande en uno de los mejores encuentros del calendario de la cultura canábica con un enfoque académico, científico y comercial que habilita espacios para todas las personas interesadas en la temática. Mi nombre es Javier Mirabete. soy miembro del Forum Cannabis Valencia. Estamos asociados por el Fac Levante y Terapéuticas Hierbas Castelló y hoy tengo el honor y el placer de invitaros a las jornadas que vamos a celebrar en la Facultad de Ciencias Sociales el próximo 29 y 30 de noviembre, donde tendremos siete mesas con los mejores expertos en el mundo del cannabis, tanto político, legal como medicinal, pacientes, movimientos sociales, donde tendremos la mejor información que podemos tener sobre el cannabis y estas jornadas son muy importantes para concienciar a la gente, liberar el estigma que tenemos los usuarios y para que no tengamos que vernos personas como yo, pacientes, envueltos en procesos judiciales como el que tengo yo mañana, que seré juzgado en, el, en la ciudad de, de, de la justicia en Castellón, en el juzgado número uno, donde hemos convocado una, una, no una manifestación, sino una concentración para defender nuestros derechos como cultivadores y como usuarios medicinales.